Somos un gobierno con una apuesta inequívoca por lo público. Esta legislatura ha sido de un claro refuerzo de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía para que las navarras y navarros tengan las mismas oportunidades con una distribución equitativa del bienestar avanzando hacia una sociedad más cohesionada y más desarrollada. Hemos creado más de 3.000 nuevas plazas para dar servicio en la Administración, un 12% más en cuatro años, de ellas 1.000 en salud y 1.400 en educación, además del refuerzo de policía foral, los servicios de emergencias y extinción de incendios, en una legislatura salpicada por la irrupción de la pandemia y de emergencias excepcionales. Este ha sido un gobierno que ha consolidado avances para todos los empleados y empleadas públicos, con mejoras en sus condiciones laborales y una mayor estabilidad, convirtiendo en fijas más de 3.000 plazas, hasta ahora, temporales. En materia de igualdad somos un gobierno feminista y lo hemos demostrado con nuestra acción y nuestra apuesta por impulsar la igualdad. Hemos avanzado mucho, dando pasos irreversibles en políticas públicas feministas y de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Hoy, la Comisión Europea sitúa a Navarra entre las regiones europeas donde las mujeres tienen más oportunidades y están en menor desventaja en campos como el empleo, los cargos públicos o la calidad de vida. En noviembre, Navarra seremos la primera comunidad de todo el país en abrir un centro de atención integral para víctimas de agresiones sexuales a través de los fondos europeos. Un servicio, sin duda, muy necesario. También hemos impulsado el empleo joven a través de la reforma laboral que han creado miles de contratos indefinidos entre la juventud navarra, considerada por pues, este gobierno como un activo y clave de progreso. Y en materia competencial, desde el diálogo y la defensa útil de nuestro régimen foral, hemos reforzado el autogobierno. Tras 20 años sin sumar ninguna nueva competencia, hemos firmado una competencia histórica para la comunidad foral, como es la de tráfico y subavial, además de... De la de gestión del ingreso mínimo vital y de sanidad penitenciaria. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.